¿Qué tal mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV, bien antes de continuar con este video, eh, para comentarles que este dispositivo o este punto de acceso es cortesía de, de la empresa Unify o Ubiquiti que nos mandó para poder eh, eh, mostrárselos y bueno pues a conocer este equipo, es la primera vez que vamos a estar interactuando utilizando este equipo ya que pues es la primera vez que nos han enviado este equipo para que lo conozcamos vale entonces vamos a proceder eh, a quitar el equipo de la caja todavía tiene lo que es el nylon y bueno pues procedemos Perfecto, por aquí ya tengo una pequeña llavecita que vamos a utilizar para poder eh, quitarle el, el nylon. Como les comenté, es eh, cortesía del, de la empresa Unify o de la empresa Ubiquiti que nos mandó este equipo. Y bueno, vamos a proceder entonces a desempaquetarlo. Perfecto. Bien, aquí tenemos la tapa de nuestro de nuestra caja. Vamos a ponerle por acá. Bien, eh, pues aquí como podemos ver tenemos el pequeño dispositivo. Vamos a quitar para que la conozcamos mejor y bueno pues aquí está nuestro pequeño dispositivo realmente es un dispositivo muy pequeño cabe en la palma de la mano y el material con que está hecho pues es eh, aluminio resistente y bueno en la parte inferior del dispositivo contamos lo que es la entrada al cable Ethernet soporta un gigabyte y el, nuestro botón de reset bien eh, aquí también contamos con con otro soporte metálico esto me imagino que va hacia al techo algún plafón colocado de esta manera bueno, yo creo que después seguiría esta pequeña placa ¿no? de por ahí debe de poder ser colocado ¿ok? ¿y qué más tenemos? que tenemos lo que es el nuestro inyector POE nuestro inyector POE para alimentar nuestra antena, nuestro punto de acceso Vamos a ver. Vamos a ver qué voltaje utiliza y entrada y salida. Dice aquí 48 volts a 0.32 amperes 15.38 watts. Perfecto, este inyector puede, entonces es de 48 volts. Bien, perfecto. Entonces, esta es la alimentación con que ah, podamos alimentar o, o vamos a alimentar nuestro, eh, nuestro punto de acceso de la marca Unify. Este dispositivo eh, pues, eh, soporta hasta 200 usuarios conectados simultáneamente. Entonces vamos a ver si podemos configurarlo por medio de la aplicación que tenemos en el celular. Y vamos a ver si lo podemos echar a andar vale, entonces regresamos perfecto ya estamos aquí listos para poder eh, conectar nuestro dispositivo a la corriente eléctrica ya contamos aquí con un cable con entrada internet y bueno, pues vamos a proceder entonces a conectar nuestro dispositivo nuestro inyector PUE a, a la luz eléctrica y así poder alimentarlo por medio de nuestro inyector perfecto y voy a eh, conectar lo que es el cable de eh, internet a la entrada eh, a la entrada lan ya que eh, pues este cable pues es la que trae el internet y bueno voy a conectarlo aquí en nuestra entrada lan y voy a conectar mi cable extremo a lo que es el dispositivo a la entrada LAN y posteriormente la voy a conectar a lo que es la salida POE de mi fuente de mi POE ahí está y vamos a esperar que nuestro dispositivo eh, se inicialice en este caso pues está parpadeando una luz eh, blanca significa que está eh, pues listo para ser configurado perfecto yo en este caso voy a utilizar lo que es eh, mi dispositivo celular para poder configurarlo vamos a ver si podemos configurarlo yo en este caso ya eh, tengo lo que es la aplicación llamada eh, Unify Network Vamos a entrar a la aplicación Unify Network. Eh, nos dice que, a ver, vamos a ver, dice aquí que califiquemos. Bien, perfecto. Eh, bien, sin necesidad de poder este, hacer algo más en nuestro dispositivo, eh, solamente entramos a, a la aplicación. Yo ya tenía descargado la aplicación llam, llamado Unify Network. Solamente entré a, a la aplicación. Pues debería de pedir aquí el inicio de sesión, no lo tengo, vamos a ver, voy a ver si tengo iniciado sesión, eh, no, no tengo iniciado sesión todavía, voy a ver si puedo iniciar sesión, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. ok, voy a iniciar sesión en la cuenta de Unify Network, ya tengo una cuenta, eh, voy a ingresar con mi correo electrónico, Ok, perfecto, miren, ya tengo por aquí lo que es registrado una cuenta. Eh, anteriormente, pues ya yo creé una cuenta con el video que hice anteriormente, que es el UDM Pro, algo así, este, en nuestro canal, perdón. Eh, bueno, ya entramos aquí a, a la cuenta de, de Unify. Bien, ahora voy a eh, irme a lo que es este, ahí está, miren, ahí está, UDM Pro. Tenemos conectado lo que es el, el nuestro switch UDM Pro en casa. Eh, y también tenemos conectado lo que es el, el Nano HD. Dice aquí Unify AP Nano HD. Perfecto. Ahora vamos a, vamos a ingresar a nuestro dispositivo que tenemos ya localizado. Y vamos a configurarlo. Bien. Yo en este caso pues estoy visualizando que... Ya aparece la dirección IP que acaba de adoptar nuestro punto de acceso. Eh, aparece la versión del firmware. Eh, aparece lo que es el, el radio de 5 GHz. El nombre todavía no lo ponemos nombre. Encriptación tampoco. Clientes conectados tampoco no hay. Y bueno aquí aparece pues prácticamente eh, también la frecuencia de 2.4 GHz. Quiere decir que este dispositivo es eh, de doble banda. Perfecto. Ahora vamos a, a ver, intentar configurarlo. Vamos a ver. Voy a ponerle México. Vamos a ver. Vamos a ver. México, México. Aquí está. Perfecto. Bien. Vamos a entrar. Eh, creo que por default eh, la contraseña, el usuario contraseña es vnt en minúscula y bueno vamos a ingresar no ingresamos a a la cuenta eh, ya por aquí nos está pues prácticamente pidiendo que pongamos un nombre de, de la red eh, dice aquí el nombre del dispositivo vamos a poner nano HD vamos a dejarlo así aquí podemos este de, dejar encendido la luz o apagarla ok y bueno el canal que vamos a utilizar es el la banda de 20 MHz el canal automático vamos a dejarlo en automático potencia de transmisión vamos a dejarlo en alto y tipo de seguridad vamos a configurarlo vamos a ponerle un nombre de red aquí vamos a ponerle nano nano hd nano hd ok vamos a ponerle una contraseña vamos a ponerle una contraseña ok eh, ya tenemos configurado la 2.4 gigahertz Vamos a configurar lo que es el 5 GHz. Vamos a dejarlo en la banda de 40 MHz. El canal automático. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La potencia alta. Y bueno, creo que nada más lo que nos está pidiendo. Vamos a ver. Bien, aquí vamos a configurar entonces nuestro nombre de red, que es la de 5 GHz. Nano HD 5 GHz. Ok. Vamos a ponerle una contraseña igual. Perfecto. Y bueno, ya tenemos configurado la red de 2.4 y la de 5 GHz. Vamos a aplicar los cambios. Y ahorita vamos a ver... ...si aplica los cambios. Un segundito. Perfecto, ahí ya nos está indicando que ya los cambios ha sido aplicado Vamos a dar en continuar. Ok... Perfecto, ahí como pueden observar, nuestro punto de acceso ya eh, está encendido con la luz eh, azul. Esto significa que nuestro dispositivo ya ha sido configurado y listo para usarse. Perfecto. Bien, aquí en nuestra aplicación nos aparece prácticamente eh, eh, nuestro switch, la UDM Pro en casa. El, el, la línea que está siendo alimentada a nuestro servidor que es el de Telmex eh, bueno aquí aparece nuestro punto de acceso y nos dice que no tiene ninguno conectado aparece clientes conectados por cable una impresora, computadora eh, puntos de acceso teléfonos android y bueno algunas otras cosas más por aquí ¿Qué más tenemos por aquí en la parte de abajo? Eh, bien, aparece prácticamente otra vez eh, nuestro dispositivo que dice por adopción. Bueno, esto es porque todavía no lo estamos eh, adoptando con nuestro switch. Solamente lo configuramos eh, localmente para que emita la señal eh, interior sin adoptarlo a nuestro switch todavía por eso nos aparece así, pero ya está emitiendo la señal de wifi y bueno, a ver qué más nos aparece por aquí eh, ¿qué más y bueno, aquí nos aparecen los dispositivos que están conectados, Tene, tengo conectado lo que es un eh, punto de acceso, e, EAP-110 115, perdón, EAP-115, tenemos conectado lo que es una impresora, una computadora eh, teléfonos y bueno que más mm, aquí nos aparece eh, prácticamente eh, la aplicación el tráfico de, de datos que hemos utilizado con eh, diferentes aplicaciones que es netflix youtube eh, hemos entrado a unas páginas cliente facebook y bueno algunos otros otras páginas más como que esta esta aplicación hace un eh, pues un historial de, de ingresas a la navegación y hace algunos cálculos por ahí bien ¿qué que más tenemos por aquí nuevamente tenemos los clientes conectados y los datos consumidos por cada teléfono tenemos lo que es un Wattway ok bueno, tenemos varios dispositivos por ahí. ¿Qué más? En configuración, pues aquí tenemos prácticamente la configuración de nuestro UDM Pro, que es la que, pues, eh, todavía no, no adoptamos, pero ahorita vamos a conectarnos a la red local de nuestro punto de acceso aparece la dirección IP del servidor de nuestro switch ¿qué más? Eh, ahí tenemos lo que es utilizando el puerto 9 localización con plan de scaling y bueno algunos otros datos más por ahí notificaciones no tenemos ninguna Okay, podemos activar las notificaciones si queremos uh, recibir notificaciones vale en opciones avanzada aquí network instalación perfiles de banda límite aquí podemos este, regular las velocidades de cada usuario que más el sistema eh, mantenimiento firmware aplicación autoconfiguración ok, podemos conectarlo a lo que es a la nube perfecto, bien, eso vamos a verlo en otro vídeo más con más calma y bueno, que más tenemos por aquí ok, también tenemos para crear eh, bloquear a los usuarios Okay. también para crear puntos de acceso un hotspot, vouchers perfecto, tiene muchas opciones muy bien, perfecto y bueno, entonces vamos a regresarnos vamos a regresarnos a la pantalla principal eh, voy a conectarme entonces a nuestro punto de acceso voy a salirme de eh, ahora sí que eh, la red que estoy aquí conectado actualmente voy a darle a olvidar y voy a conectarme a la red y voy a conectarme a la red de la que creamos nano HD de 2.4 vamos a ver entonces dijimos que A ver, perfecto, ya estamos conectado a la red nano HD, 2.4, y vamos a hacer una prueba de velocidad, vamos a ver qué velocidad nos está dando, y bueno, tenemos una latencia de 9, y eh, una bajada de 45, 44.6 megas, y de subida 40.0, ok vamos a probar otro otra aplicación que es el de wigiman vamos a ver cuánta velocidad nos va a calcular ok bien aquí nos está calculando 38 37 nos va con y, y de subida nos está marcando 43, 44, dice aquí. Perfecto. Eh, con nuestra aplicación de Wi-Fi Man nos marcó de bajada 37.9 y de subida 44.2. Ok. Nuevamente vamos a hacer otra prueba ahí mismo. Vamos a ver. Ok, perfecto. Perfecto. Aquí en esta prueba nos marcó de bajada 42 y de subida 41. Bien amigos, eh, pues eh, como pueden observar, eh, tenemos lo, lo que es contratado una... Eh, un plan de 30 megas por fibra óptica y al hacer la prueba pues nos marca a 40 42 41 y bueno aquí eh, yo hace poco no había utilizado nuestro nuestro switch udm pro de la marca unipan eh, antes de instalarlo pues yo hacía unas pruebas y con el text que yo hacía con el propio modem de Telmex me marcaba nada más eh, 25, 28, muy rara vez y me llegaba a 30. Eh, en algunas ocasiones en las mañanas o en las noches, prácticamente cuando ya no había tanto tráfico, me estaba marcando hasta 50, 50, 45 y bueno. Pero cuando yo me conecto con mis puntos de acceso de la marca tp eh, los modelos eh, EAP 115 en los puntos de acceso nada más me marca una velocidad de, de 7, 8, 9 hasta 10 eh, megas de subida, perdón de bajada y 3 de subida o 5 de subida eh, puede ser que el, los puntos de acceso de la marca TP-Link eh, no soportan tanta velocidad de hecho son eh, de 150 megabytes por segundo bueno tal vez a lo mejor por eso no no soporta la velocidad. Pero en este caso, como nuestro punto de acceso es de alta velocidad, su puerto es Gigabit. Entonces, este pues yo creo que a lo mejor tiene que ver eso eh, en cuestión de la velocidad. Y bueno, pues después de esto, pues me entré la curiosidad de instalar nuestro, eh, nuestro switch eh, UDM Pro. Lo conectamos de... Sac sacamos un cable de nuestro modem Telmex a la entrada de nuestro switch por cable y de ahí saqué un cable del puerto de los ocho puertos que tiene disponible a un switch eh, Tepelin también que soporta gigabit y posteriormente pues ahí tengo conectado lo que es eh, la computadora tengo conectado lo que dos dos puntos de accesos eh, AP115 la marca Tepelin y en este caso pues en este momento tengo conectado lo que es el, el Nano HD Bien, pues la experiencia pues es muy, muy este, diferente, muy eh, satisfactorio lo que estamos viendo. Nuevamente voy a hacer un text. Y pues estamos viendo que eh, la velocidad que nos está manejando pues es, la verdad es muy alta. De 42 megas de bajada. Y nos está marcando 43, 42 megas de subida. Pues prácticamente se está manteniendo una velocidad muy estable con este punto de acceso eh, bueno pues vamos a empezar a utilizar este punto de acceso para nuestra propia red aquí en la oficina y nuestra casa para poder eh, ver la experiencia que nos va a dar eh, estos puntos de accesos y bueno pues sin más que decir eh, yo creo que vamos a hacer un vídeo más adelante de cómo eh, configurar o adoptar este dispositivo a nuestro eh, switch UDM Pro y así poder eh, entrar a las configuraciones, crear algunos, editar algunas configuraciones por ahí tal vez vemos cómo crear fichas, cómo eh, limitar velocidades, controlar usuarios, eh, teléfonos y bueno, etcétera, ¿vale? Entonces espero que no haya sido muy largo este video y espero que les haya gustado. Es la primera vez que vamos a utilizar este dispositivo y bueno, gracias a, a Ubiquiti que nos ha mandado eh, estos dispositivos para hacer pruebas, utilizarlo y bueno, saludo a ellos y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias.